En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 14, Vida Submarina. El rol de los océanos en el equilibrio climático es crucial. De hecho, son responsables de absorber alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando en parte los impactos del calentamiento global. Sin embargo, esta importancia no ha sido impedimento para que el 40% de ellos se vean amenazados por la contaminación y pesca indiscriminada, provocando la pérdida de valiosos hábitats costeros y numerosas actividades humanas que dependen de sus recursos. Ante este poco auspicioso panorama, Naciones Unidas ha buscado a través del ODS 14 de la Agenda 2030, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos, lo que supone, entre otras metas, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros y reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada así como las prácticas pesqueras destructivas. Pero, ¿cuánto de ello es posible implementar en la realidad nacional? ¿Qué esfuerzos ha realizado Chile para conservar sus océanos? El trabajo legislativo en torno a prohibir la pesca ilegal ¿Ha sido eficaz? Hoy lo analizaremos junto a la doctora en Oceanografía, Laura Farías quien es profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Laura, ¿cuál es la situación de los océanos a nivel internacional? A nivel internacional yo creo que estamos al límite. Yo a veces cuando doy alguna charla eh, o una conferencia hago una, una línea de tiempo de cuándo los océanos fueron importantes para el clima. Y, y vemos que del año 1988, que fue la primera, la gesta de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, hasta el quinto reporte del año 2015, que se conjugó con el Acuerdo de París, los océanos no, no eran parte importante del clima, el planeta Tierra. Después del año 2015, indudablemente hubo algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que alzaron la voz sobre el estado de los océanos y la importancia que tiene, digamos, es nuestro principal regulador del clima planetario. Y hubo algunas iniciativas como VicoSocian y otras, y, y, y que se levantó el tema océanos. Entonces, tuvieron que pasar más de 30 años para que el océano fuera importante dentro de la gobernanza internacional. Eso es estar al límite. De hecho, ahora actualmente la Naciones Unidas declaró la década de los océanos, en cierta manera como para relevar la importancia que tiene el cuidado y la salud de los océanos para la humanidad. Chile creará dos nuevas áreas de protección para la biodiversidad marina. Una de ellas, la más extensa, en una zona de la isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico, a 3.500 kilómetros de territorio continental. El lugar es considerado un oasis de nutrientes, donde se produce el desove de muchas especies. Por convenios internacionales, la medida debe ser sometida a aprobación de la comunidad indígena Rapanui, que habita en la isla. Y ante el escenario que acaba de mencionar, ¿cree que Chile ha conseguido mejorar la protección del océano y sus recursos marinos? ¿Por qué? que hay etapas, yo creo que Chile está en una etapa incipiente, de hecho, eh, no fue hasta el año 2019, si bien Chile había participado en algunos compromisos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, eso hasta que llegue a hacer acción ha demorado. Creo que el año 2019, con, con la gesta o la, la génesis de la COP25 eh, por parte del gobierno chileno, eh, se trató de, de, de levantar el tema de los océanos y se puso como lema la Copa Azul. Yo creo que de ahí eh, Chile está tomando ciertas acciones hacia la protección de los océanos, sabiendo que el océano es un protector silencioso de la humanidad. Pero siempre cae en la tragedia de los comunes, eh, este fenómeno social que cuando... Un espacio de todo, no es de nadie, entonces cuesta mucho cuidarlo y protegerlo. Creo que es incipiente lo que está haciendo Chile. Va a depender de los próximos años y de la, de la fortaleza y de la aceleración y que se le ponga la acción más que, que a las buenas intenciones. Y en ese sentido, ¿cómo calificaría la labor desarrollada a través del Registro Nacional de Áreas Protegidas? Bueno, yo creo que eso ha sido, indudablemente, una acción que, que se destaca a nivel internacional. Chile tiene una, una gran área de marina protegida en varios tipos de de instrumentos, parques marinos, áreas marinas protegidas, áreas costeras protegidas de uso múltiple. Pero indudablemente es una buena iniciativa, pero falta la segunda etapa. Es decir, ya muchos han, han levantado la voz diciendo que solo no, no hay que proteger solamente áreas marinas lejanas, emblemáticas, indudablemente todo lo que es en nuestra zona subtropical, los giros subtropicales del Pacífico, donde está la Isla de Pascua, las Islas de Venturadas, eh, o también, a lo mejor, el Océano Austral, sino que hay que proteger donde la gente vive, ¿sí? eh, donde, donde la coacción, y la cogobernanza y la coconstrucción de nuestros sistemas costeros eh, interactúan con el, el continente y con el océano. ¿sí? Yo creo que ahí tenemos una gran, una gran labor, una gran, un gran desafío, que es nuestra zona costera, ¿no? Como, como muchos instrumentos de política pública todavía lo mencionan, un borde, una delgada línea. No, esto no es una delgada línea, es una zona donde actúa el continente, nuestras cuencas, con el océano y donde vive, donde hay más de 100 comunas costeras. Es decir, refleja la identidad social y cultural de Chile. Entonces, no solamente es importante áreas extendidas, lejanas, sino áreas donde viven los chilenos. Y a propósito justo de esto que usted menciona, ¿cuál es su opinión respecto a la política oceánica nacional de Chile? ¿Está a la altura de los desafíos que exigen los ecosistemas marinos locales? Bueno, esa es una pregunta que yo también muchas veces me he hecho y, y en, en ese contexto yo creo que, bueno, en la política nacional oceánica, es decir, eh, en cierta manera eh, refleja la, la lógica de un Ministerio de Relaciones Exteriores donde define sus intereses y sus derechos al océano, eh, pero se olvida de la otra parte, de la, de la acción eh, respecto al océano y sus comunidades las comunidades que viven eh, a, a través del océano. Y entonces cuando yo la reviso y cuando yo me lo he planteado, bueno, ¿qué es una política nacional para la, para la política pública? Y he revisado la política nacional energética o la política nacional minera, creo que a la política nacional oceánica le falta, es una buena declaración de intereses, una buena declaración de intenciones, pero le falta llevar a cabo los instrumentos para la acción. Y porque le falta todo lo que es, eh, no solamente intereses y derechos del mar territorial, sino la protección a las comunidades costeras. Y muchas otras acciones que hacen y que suman hacia, a esa interacción entre el continente y el océano. Muchos la conocen como la pescada, la merluza sin duda es el pescado del pueblo. Todo riquito por acá, de fresca cerveza. Muy rico. Tan popular es que hace años que hay personas dispuestas a lucrar con ella, a venderla ilegalmente. Sobre justamente las comunidades costeras, uno de los problemas que las afectan de manera radical es la pesca ilegal. ¿Qué se requiere, según usted, para terminar con la pesca ilegal en Chile? Sí, indudablemente la pesca ilegal es un, es un problema internacional, es decir, no solamente como esto de la tragedia de los comunes, como en los océanos, excepto los mares, la zona económica es exclusiva, es un, es un patrimonio de la humanidad, del planeta, eh, es muy difícil controlarlo y fiscalizarlo, ¿no? y hasta que no haya un acuerdo internacional sobre pesca internacional, el, el, los recursos que provee el océano son inconmensurables, no solamente recursos biológicos, también está amenazado por los recursos mineros. Pero yo creo que la pesca ilegal, no es, no hay una ley de pesca ilegal, por ejemplo, ¿no? que sería el instrumento más, eh, o, o dentro de la normativa, la regulación jurídica más potente para para castigar esta práctica. Chile no tiene, tiene un acápite de las no sé cuántas modificaciones que ha sufrido la ley de pesca y acuicultura, donde trata de tipificar el delito, pero nunca va a ser efectivo hasta que no haya una ley de pesca ilegal. Entonces yo creo que le falta la fortaleza a la reglamentación y a las normativas ambientales para proteger sus recursos biológicos. Entonces, son los recursos del mar. ¿Y en esta línea, qué tan importante es la incorporación de medios tecnológicos que permitan monitorear de mejor manera actos ilícitos de pesca ilegal y contaminación? No, indudablemente, la tecnología ha evolucionado mucho. Yo creo que, que es posible eh, fiscalizar o monitorear las acciones de pesca ilegal, no solamente de la flota marina, la flota pesquera industrial chilena, sino, tú sabes, toda la, la flota internacional que, que pesca en el borde, en el límite de las áreas. Y yo creo que todo, el, con los satélites, con sensores, con drones, es muy fácil saber eh, qué es lo que se está pescando. Pero lo que pasa es que si no hay una ley que lo penalice, poco sirve decir, si, Sirve, sabemos que tenemos instrumentos tecnológicos para hacer un monitoreo y un levantamiento de la actividad ilegal, pero no hay una ley fuerte que lo penalice, entonces tenemos que partir, partir por fortalecer ese aspecto de la ilegalidad, ¿no? del delito, ¿no? eh, pero bueno, es el océano y todavía no, no se ha levantado con fuerza. Siguiendo con el tema de la pesca, de acuerdo al informe anual Estado de situación de las principales pesquerías chilenas del año 2020, publicado en marzo de este año, 2021, de las 44 pesquerías y 27 recursos, 12 se encuentran en plena explotación, 10 sobreexplotadas y 5 agotadas o colapsadas. ¿Es posible revertir estos números? ¿Cuáles son las principales consecuencias de estos datos? No, indudablemente que es ese. cuando uno ve la visión y la emisión de muchos instrumentos de políticas públicas relacionadas con los recursos biológicos en el océano siempre se habla de, de, los, de la protección de los ecosistemas para el manejo sustentable, eso es comillas es decir, eh, cuando vemos este número, es decir, nosotros tenemos una gran comunidad, en el, en el océano viven muchos organismos superiores, inferiores, bacterias, peces y, y muchos otros tipos de organismos. Estos conforman una comunidad, en la cual viven en un hábitat, que es su ecosistema. Entonces, tenemos que proteger al ecosistema y a la comunidad. De hecho, nuestra ley de pesca y agricultura trata de imponer el enfoque, el, el manejo con el enfoque ecosistémico. Es decir, todas las especies, la A, la B, la C, la D, la H, para no ponerle nombres científicos. Entonces, si nosotros pudiéramos realmente poner en marcha el manejo con enfoque ecosistémico, la situación de nuestras pescarías sería totalmente diferente. Pero ahora se ve como individuo, pesquería A, pesquería B, pesquería C. Pero esa, esa situación incluso podría ser mucho más grave, porque la especie A interactúa con la especie B. Una se come a la otra, es una trama, es una una trama trófica. Entonces, seguimos con ese enfoque de recurso y no con un enfoque ecosistémico. No solamente por los, la comunidad biológica que vive tan importante del virus hasta la ballena, sino de la, del ecosistema de la casa, que también se está dañando, ya no es esa casa confortable donde vivían nuestros organismos en el océano. También tiene signos de cambio, acidificación, calentamiento, estratificación y muchos otros cambios ambientales o oceanográficos que observamos y que afectan al vivir de estas comunidades. Así que yo creo que el, el, el panorama es... Es pésimo. Yo creo que va, va a haber, que indudablemente tenemos muy buenos ingenieros pesqueros o cenógrafos pesqueros que tienen que hacer un, una, una evaluación. Yo creo que todo se puede recuperar, pero hay que tomar medidas drásticas. Los pescadores artesanales de todo el país esperaban que los diputados eliminaran la pesca de arrastre de la merluza común. Sin embargo, la votación no reunió los votos que se requerían para que fuera ley. En la sala solo hubo 72 votos a favor, 41 en contra, 12 abstenciones y se ausentaron 28 parlamentarios. Si se aprobaba el proyecto, el sector industrial solo podía pescar con arrastre desde las 30 millas marinas. Esta condición, indicó el ministro de Economía, Lucas Palacios, iba a provocar el cierre de 8 plantas procesadoras y se perdían más de 1.000 empleos directos y se reducía la recaudación fiscal en 3.000 millones de pesos. Y dentro de estas medidas drásticas, y tomando esto que usted señala del enfoque ecosistémico, ¿cree que es necesario terminar con la pesca de arrastre? ¿Por qué? No, bueno, la pesca de arrastre es una de las peores eh, actividades o prácticas que tiene el ser humano respecto de su planeta, porque... Es decir, es una pesca ineficiente, genera mucho descarte, ¿no? aunque algunas pesquerías, por ejemplo, la de merluza sostiene que, que sus aparejos de pesca y su tecnología es muy específica, pero a su, a su vez, que, que no es tan específica, podríamos discutir, no sé si hay una evidencia científica de un antes y un después, ¿no? eso indudablemente nos pesa, pero también... Es, daña, la pesca de arrastra daña a muchas comunidades que viven sobre nuestros fondos y sedimentos marinos. Y en ellos no solamente hay recursos bentónicos, es decir, estos organismos que están sobre el sedimento, sino que nuestros fondos marinos son nuestros eh, principales sumideros de carbono. Ahí se entierra todo el carbono ¿eh? que... Que se acumula en la superficie y que sedimenta. Así que ahí, ahí está nuestro. Eso es mucho más potente que todos los bosques del planeta Tierra. Entonces, si nosotros perturbamos la forma donde el, donde el carbono se va acumulando lentamente, que a una, a una etapa geológica va a ser el petróleo, de hecho, el petróleo es la acumulación, entonces también estamos causando daño al balance de, de, de, de carbono de nuestro planeta. Sí, y muchos otros co-beneficios nos lleva a proteger el fondo marino de prácticas como la pesca de arrastre, que tiene más eh, eh, inconvenientes y desventajas que ventajas. Para, de última, proveer proteína a la humanidad. Ahora quisiera llevarla a otro plano, principalmente a su rol como académica. Cómo la formación de nuevos profesionales en el ámbito de la oceanografía se está haciendo cargo de los desafíos ligados al ODS 14 de vida submarina. No, bueno, yo ahí sí puedo opinar y a mí me preocupa, siempre he dicho que yo sí parto con una propuesta, tengo una gran idea, parto revisando mi infraestructura habilitante y los recursos humanos. Entonces, si sí sé que no voy a tener una buena capital humano, eh, no me arriesgo a, a, a, dar un, a hacer una propuesta. Y yo creo que Chile, como, bueno, yo soy oceanógrafa y veo que hay muy pocos oceanógrafos en Chile. De hecho, hay una sola escuela de oceanografía a nivel de pregrado. ¿sí? A pesar que tiene una gran extensión de costa y ese mismo, esa misma situación académica se da con la geofísica, ¿sí? que también tiene un gran potencial para la geofísica no solamente el fluido, atmósfera, el fluido, tierra, el fluido, agua, que es lo que estudian los geofísicos, es, tiene una, una gran oportunidad. Sin embargo, tiene muy pocas escuelas de geofísica. Entonces, a mí me preocupa, me preocupo porque el desafío del oceanógrafo en la década, en las nuevas del de, siglo XXI, ha cambiado totalmente. Indudablemente, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados la tecnología de, las, de los datos también ha cambiado, entonces necesitamos profesionales acorde con los cambios tecnológicos que tenemos. Tenemos una gran, yo creo que sí, en ese sí hay una gran, eh, hay muchas escuelas de biología marina y algunas de biotecnología, y yo creo que sí, nuestros biólogos marinos necesitan ser formateados eh, bajo el alero del objetivo de desarrollo sustentable desde de, de las comunidades, desde la adaptación. ¿Eh? Hay muchos programas de poblados emergentes que ven a los sistemas como socioecosistemas ¿eh? pero todavía ese, ese cambio de malla, ese cambio de contenido del biólogo marino que, so, que, que solamente ve recursos, el biólogo marino que ve a la sociedad, yo creo que todavía hay que reforzarlo. Entonces, no solamente oceanógrafos o geofísicos, sino nuestros biólogos marinos necesitan adecuarse a las necesidades de una sociedad que está en cambio y tiene otras necesidades. Y en la línea de esta concientización colectiva, ¿qué rol le daría la educación, sobre todo desde la primera infancia en el cuidado de los océanos? Bueno, yo creo que en la primera infancia, en nuestros niños, ahí está el semillero. Es decir, yo creo que indudablemente los niños a veces también aprenden de, de las emociones. Y yo creo que quién no se ha enamorado de, de la playa, de la ballena, de los delfines, de las tortugas. Es decir, eh, yo creo que hay una... una vemos al océano como un, como un paraíso. Pero yo creo que en ese sentido también tenemos que cambiar un poco nuestro foco y ver que el océano también es un, es un ecosistema, un pulmón, es un, es un centro de biodiversidad y que si nosotros no lo cuidamos, eh, eh, el funcionamiento del planeta Tierra está en peligro. Yo creo que falta, es indudablemente nuestros pedagogos tienen que saber enseñar. Que, que es un recurso finito y que hay que cuidarlo infinitamente. Falta eso hacer llegar a nuestros niños. Y en cuanto al papel del Congreso en la protección de los océanos, ¿qué leyes o acciones cree que deberían impulsarse y agilizarse? Bueno, eso yo creo que, es bueno, yo siempre, una vez, alguna vez hice una comparación de la cantidad de leyes ambientales que tiene un país desarrollado como los países nórdicos, y los países eh, con economías emergentes como podría ser Chile o algo, u otro país del cono sur. Y había un orden de magnitud, eh, cantidad de leyes ambientales. Entonces, eso dice también un poco de nuestra visión de nuestros recursos, y de, cómo tenemos, y de lo poco que hacemos para que sean sostenibles para las próximas generaciones y sustentables. Entonces, indudablemente, eh, si a mí me preguntaran, indudablemente yo no soy política y ni no sabía cómo hacerlo, pero si yo tuviera un rol en, dentro de la generación de políticas públicas, eh, fortalecería totalmente el marco regulatorio, normativo y nuestro, nuestro legislativo que tiene el medio ambiente, y entre ellos el océano, respecto a la protección a través de leyes. Indudablemente estamos al debe. Y finalmente, ¿cree que Chile logre cumplir con el objetivo 14 de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos al 2030? Bueno, es una, una pregunta muy difícil y no voy a ser políticamente correcta. Yo creo que no. Para el 2030, cuando las Naciones Unidas planteó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y yo creo que hay una trazabilidad de los logros, en ocho años que nos faltan, yo creo que respecto al Objetivo Número 14, está lejos de cumplirse. Es decir, ha habido iniciativas, yo creo que estamos más conscientes Sabemos dónde está, estamos parados, lo que necesitamos, pero hay que tomar acción. Como dicen eh, en la jerga científica, hay que tomar acción por el clima, acción por nuestros océanos. Y, y veo que ha habido mucho, un, mucha dificultad. Es, es un gran desafío. Y yo creo que parte de la dificultad es la atomización, la, la, la falta de integración que tiene el océano que no es un bien común, sino que cada ministerio o cada agencia ve al océano en su perspectiva, en, de, dentro del rol que ellos tienen que hacer. Entonces, indudablemente esa integración, cuando alguna vez algún político dijo, necesitamos un ministerio del, del mar, yo creo que eso sería un, un gran desafío, es decir, ver al océano como un todo, con, donde es parte de del territorio chileno, es más que el territorio continental chileno. Entonces, indudablemente faltan, en, a mi gusto, desafíos de gobernanza, de financiamiento, indudablemente. Si no hay financiamiento, yo creo que estamos eh, con las manos atadas y e indudablemente de, de, de, de, de levantar al océano como, un, como nuestra frontera, como la frontera que tenemos que proteger. Muchas gracias, Laura, por sus interesantes reflexiones. De nada. Encantada. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.